amigos lo primero que tenemos que hacer es ir a Flint country para hacer las misiones de camionero. una vez en Flint country vamos al mapa y estamos en el camión este en el cabezal nos subimos y empezamos la misión primero que nada quiero aclarar que para que esto no sufra ningún daño ni nada por el estilo hay que maneja algo despacio y con cuidado porque como ven llegan los muridos policías y te pueden chocar como referencia un choque con una moto vale menos 30 y, si, y también si te chocas con un auto, vale menos 60 y así sucesivamente vas perdiendo mucho dinero. Y si la barra llega totalmente a cero y el dinero, y el, el ¿cómo se dice? El, el camión puede, uff, como ven me pasó ahí, casi me, me viro y todo lo demás. Puede fracasar. Uy, ya tengo menos 60. Entonces, como les iba diciendo, eh... Eh, puedes fracasar la misión y además de eso puedes tener como que un pequeño fracaso Y eso no es perfecto para nadie ni bueno para nada Entonces, bueno, quiero decir que si esta misión tú la llegas a pasar Y que además de eso que si tú completas la misión Te van a dar, como es la segunda misión Como en la primera te dieron mil, aquí te van a dar son 1500 Si llegas a pasarla con su destino intacto, pero yo como no voy pasando intacto voy ya me ha chocado como un millón veces porque quise ver lo que es lo que es la fragilidad como ven lleva algo demasiado frágil creo que lleva combustible no sé o no sé qué mierda lleva pero lleva algo que es frágil y hay que tener mucho cuidado entonces es eso es recomendable y bueno si ven un atajo como ven ahorita yo cogí un atajo supuestamente mi atajo perfecto pero yo no lo veo como un atajo también pueden tomarlo pero Van a ver lo que les va a pasar Se me desprendió el fucking, el fucking, ¿cómo se llama eso? Se me se me desprendió lo que es la parte de atrás de, de, del, del cabezal, el contenedor creo que es Se me desprendió y bueno, hay que hacer algo tranquilo Porque si te vas a esperar y no puedes atrapar lo que es el contenedor o Te vas a frustrar entonces hay que saber también tener el toque y el y saber atar, reenganchar el remolque ese de la cabina. Entonces es eso. Y lo peor todo es que si llegas, llega el, el tiempo a 0 segundos, vas a fracasar la misión y se va a incendiar. ¿eh? Y vas a fracasar la misión. Entonces tienes que, como sea, engancharlo. Uy, llega a los 3 segundos y llega y si fracasaba la misión. Entonces ahorita sí hay que tomar las cosas con calma y ir al ir al punto amarillo uy, uy, uy, uy, uy. lo turro de estos lugares es que puedes caer y todo lo demás o sea, puedes volverte entonces por eso me mejor voy a la, lo que es la carretera y voy al golpe de espacio porque también si te golpea un auto vas a fracasar la fucking misión y si te va a incendiar y todo lo demás entonces es eso eh, ya llegamos al punto, al punto, al punto Y bueno, de los 1500 no me, van, no me van a dar 1500 Sino que me van a dar lo que son Ni 1000, solo me van a dar 900 Bueno, a ver si no choco más 960, 960 Uy, la hice Bueno, suscríbanse para la siguiente parte Y no olviden comentar y likear Hasta la próxima, soy Rextor